Estoy con Teddy ¿eh? Eh, La semana pasada Bueno, os contábamos su historia Teddy lleva aquí nueve años en el santuario Llegó cuando era un besito Así muy pequeñito, Teddy No tenías esos cuernos ¿Verdad? <risa> eh, venía de los incendios de gata Y sabéis que la semana pasada Le operaron porque le salió Le salió un bultito entre los dedos entonces la verdad estamos bastante preocupados por Teddy, yo estoy bastante preocupado por Teddy porque se envió al laboratorio el bultito que le quitaron y ha salido que es eh, un tumor bastante agresivo y bastante malo, es un sarcoide, un sarcoma, perdón. Eh, y ayer estoy hablando con Pablo, con su veterinario, estuve hablando con la oncóloga y... Y son tumores que siempre vuelven. Y más aquí, que tampoco se le pudo quitar con mucha seguridad, porque es que ya tienes el dedo, es una zona muy delicada. Y después de mucho hablarlo y mucho pensarlo, también pensar lo que era mejor para Teddy, ahora le han quitado el bulto, él está cómodo, está en tratamiento con Meloxicam, que se da de forma crónica cuando hay un proceso tumoral y seguramente le va a volver a salir y bueno cuando le vuelva a salir pues nos plantearemos cosas pero si vuelve a aparecer y de una manera muy agresiva seguramente habrá que amputarle toda la manita porque es un tumor muy agresivo y hay que quitar muchos márgenes de seguridad y la verdad os diría que que son malas noticias y lo son pero también es verdad que son las noticias de un lugar donde los animales eh, se nos están haciendo viejitos, donde todos están recibiendo un cuidado súper cercano y súper vigilante en la tercera edad como si fueran un perro y donde estamos actuando igual con la misma dignidad que si fuera un perro ¿no? en un tratamiento oncólogo o, o igual que la pasa Fermín y ellos también como nosotros cuando envejecen pues se van a enfrentar al cáncer eh, eso es el significado de que han podido llegar a viejitos lo cual nunca pasaría en una granja y cuando llega el momento cuando pues iremos haciendo ahora hemos hecho lo que toca él ya tiene su tratamiento no tiene dolor y si vuelve a aparecer pues haríamos vamos a hacer exactamente lo mismo que si fuera un perrito querido de una familia y si Teddy puede vivir dos, tres, cuatro años con una sola manita, o cinco o seis, es muy joven aún, pues lo va a vivir porque aquí vamos a estar cuidando de que él no tenga problemas, aunque tenga solo una manita, y podemos decir, pues, que Teddy tuvo cáncer, pero con la ayuda de sus mamás y de sus papás se eh, curó. Así que en ese sentido, pues... Pues intentando hacer lo mejor por ellos. Así que enviarle mucho ánimo a Teddy. Ojalá ahora con el anóxico no vuelva a aparecer. Y si no vuelve a aparecer, pues todo quedaría ahí. Quedaría en un mal recuerdo. Y si vuelve a aparecer, seguro que sí. Pues ya os iremos informando. Y mientras... Manda un besito a la gente. y soy muy amoroso! Es precioso. Yo le tengo un cariño. Es súper cariñoso. Fijaros en los cuernos que tiene, son bonitos, que la mayoría de gente diría ahí fuera, ah, cuidado con los cuernos y tal, y es como, es Teddy, es súper dulce. Aquí sí, Teddy, tú no te tienes que preocupar por nada, tú nunca te preocupas por nada. Ya estamos aquí para preocuparnos nosotros, ¿eh? I'm going to hang